Este este día también aprovechamos para lanzar el, la versión ebook de los árboles que está disponible a partir de hoy en nuestra página web y pueden acceder a él también ahora en ese formato y bueno ha sido para nosotros una alegría incorporar este libro de Claudia a nuestro catálogo eh, me parece que es un libro muy sólido muy original Claudia es también y tal vez ante todo una poeta entonces en muchos aspectos eh, se nota eso en el libro, eh, tanto en las descripciones como en las figuras, como en las metáforas, en los puntos de vista. Eh, hay una voz muy original en Claudia, en este libro. Eh, el primer cuento de este libro que contiene nueve cuentos se llama Destello y ganó, obtuvo el premio Franz Tamayo el 2016. Eh, uh -huh. Y me parece un cuento verdaderamente notable, eh, y bueno, me parece que el libro está aunado por este extrañamiento en el que nos pone Claudia eh, junto a sus personajes. Eh, ha sido, como, como decía al inicio, una alegría tener en nuestro catálogo un libro eh, así de fresco. Eh, y esa sería mi introducción y yo la quiero presentar a Claudia Peña, justamente. Eh, Claudia Peña es cruceña, nacido en Santa Cruz de la Sierra, como decía, es poeta, cuentista y ensayista. Ha publicado eh, en los libros de cuentos El Evangelio Según Paulina, Que Mamá No Nos Vea y los poemarios Inútil y Ardor y Con el Cielo a Mis Espaldas. En 2010 ha publicado una novela que se llama La furia del río, y como les contaba hace un momento, el 2016 obtuvo el premio Franz Tamayo, que es el mayor galardón cuentístico que tenemos en Bolivia. Y ha sido, su obra ha sido incluida en varias antologías, la última y más notable ha sido la inclusión en la antología de cuentos de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. Así que con eso le quiero dar la palabra a Claudia. Muchas gracias, eh, gracias Fernando, gracias a, a Muy Guaso, un, uh, un agradecimiento, yo quiero hacer súper especial a Cristina Rivera Garza, que con tanta generosidad ha aceptado estar con nosotros y con nosotras esta noche. Cristina, bienvenida y muchas gracias, gracias. Por, por tu compañía, realmente eh, se valora mucho, te queremos mucho. No, no, muchas gracias. Yo también quiero agradecer a todas las personas que se han, que se han unido, que están escuchando, que están mirando. Eh, varias personas me mandan saludos, saludos para todos y todas. Eh, muchas gracias por estar acá. Este, este libro, Los Árboles, es muy, muy importante para mí porque de una u otra manera es el libro que marca mi regreso a la literatura. Eh, uno siempre tiene una relación un poco temerosa con, con, eh, con la literatura, creo yo, con la, con la escritura. Eh, yo dejé de escribir, dejé de publicar durante unos ocho años, ocho o nueve años, casi diez, y eh, siempre tenía miedo de no poder volver a la literatura, ¿no? Cuando finalmente pude, pude volver, el primer cuento que escribí fue El destello que es un cuento este, nacido de una necesidad muy fuerte por... Eh, por no, no, no, no es un tema de descripción, sino por eh, relatar, por traducir de cierta manera lo que había sentido eh, con el, el extraño e inesperado deceso de una poeta muy querida acá en Bolivia, que es Emma Villazón, eh, y ese cuento es, es un poquito como, está lleno de la ansiedad de poder traducir lo que yo había sentido con, esa, con ese final tan injusto y tan abrupto eh, y, y la única manera era en la escritura, ¿no? Es decir, lo que, lo que pasó con esta, con esta poeta boliviana creo que fue como una especie de alarma para muchos escritores y escritoras en Bolivia, donde eh, tenemos que todo el tiempo negociar la dedicación a la escritura con otras ocupaciones, con otros trabajos, eh, y fue una un alarma en el sentido de que eh, tenemos que hacer lo que hay que hacer, ¿no? De que tenemos que cumplir con, eh, con, con eso que, que tenemos dentro, tenemos que cumplir con esa voz, tenemos que cumplir con el impulso, tenemos que cumplir con una cierta potencia eh, que, que, que vibra, que vibra cada día, que vibra en todos los espacios de este, de este país, que aún no ha sido totalmente dicho. Eh, entonces, ese cuento de Estello es muy, importante, es muy importante para mí en ese sentido. Y eh, la construcción del, del cuento, que tiene una construcción eh, peculiar, una, una construcción particular, no, no tiene oraciones, digamos, propiamente dichas, tiene que ver también con esa, esa, con esa urgencia, con esa... Con, eh, es decir, la forma está, digamos, atravesada por... Eh, las emociones que narra el texto, ¿no? El, la forma tenía que ser fiel, tenía que eh, prestar tributo, digamos, a las, a las emociones que se están contando en ese, en ese relato. Yo, eh, ese fue el primer cuento que escribí entonces, cuando volví a la literatura varios años después, y... Eh, a pesar de no haber publicado durante varios años, estuve, me doy cuenta ahora, eh, reflexionando todo ese tiempo desde el 2000 hasta el 2019 en, en la escritura, en la literatura, leyendo, comparando lo que yo había escrito con lo que leía de otros autores y de otras autoras, sobre todo. Eh, y me pareció que yo no, en mis libros anteriores, no había logrado una, una cierta profundidad no había logrado una cierta complejidad que veía en otros, en otros autores y autoras. Eh, antes mis, mis, mis cuentos eran de dos o tres páginas, y eh, ahora que volvía a escribir me proponía eh, que todos los cuentos sean de mínimo cinco páginas, de cinco a siete páginas. Y puede parecer una, una intención hasta infantil, hasta un poco cursi, no sé, pero eso me llevó a detenerme en eh, momentos y en paisajes, en escenarios, por los cuales antes yo pasaba de una manera demasiado rápida, pasaba eh, sin fijarme en nada, ¿no? Iba como un bólido a través de la historia y no me fijaba, no asentaba en pequeños actos que pueden ser muy significativos en, en el relato. Eh, como ustedes van a ver, ahora que se puede comprar el libro electrónico, eh, los cuentos no, no, no, no tienen, digamos, una unidad temática, eh, tienen diferentes voces narrativas, se, habla de, se, se, se narra desde distintas perspectivas, eh, y eso me, a mí me parece, me parece muy interesante, eh, ese desafío, ¿no? De... Eh, ir tomando miradas diferentes y de ir eh, escribiendo desde lugares y espacios diferentes también. Eh, me parece que es parte de esta necesidad de siempre estar cambiando, de siempre estar moviéndote de un lugar a otro. Eh, hay, hay un cuento, hay otro cuento muy especial para mí que es, que es Mundo, eh, que habla de, o más bien el dios, perdón, el dios, que habla de una niña que se despierta en el techo de su casa eh, y todo está inundado, ¿no? no es el relato, eh, toma, es, está en una zona rural, en una región rural, y esta niña, eh, la, la voz narrativa empieza a relatar qué, era, qué es lo que había pasado y cómo miraba la niña ese cuerpo de agua infinito, ¿no es cierto?, Digo que es un relato muy especial para mí, tal vez no lo sea para la mayoría de los lectores y las lectoras, porque la verdad es que no sucede mucho, no su suceden pocas cosas durante, durante el relato, pero eh, por primera vez con ese, con ese texto yo sentí que eh, estaba, eh, es una especie de sueño, ¿no? es una especie de eh, relato de un, eh, espacio psicológico, de un espacio emotivo, eh, que no tiene que ver necesariamente con una realidad eh, concreta, ¿no? Eh, y eso me pareció sumamente interesante, digamos, de, de ese cuento. Yo lo veo más como un sueño, más que como un relato de algo que puede pasar en la realidad. Eh, y me parece que a través de, de la escritura de este libro eh, me fui dando cuenta de eh, ciertas, eh, digamos, de ciertas eh, particularidades en, en la escritura. Mm, me parece, por ejemplo, que antes yo no trabajaba muy bien las descripciones, intento trabajarlas ahora de mejor manera, y eh, siento también que, eso lo sentía desde antes, pero es como un, algo que se ha sentado mucho más, una convicción que se ha sentado mucho más en mí, que eh, una vida, digamos, azarosa, por ponerlo de alguna manera, una vida azarosa alimenta eh, la escritura, ¿no? Eh, y eso me parece sumamente interesante porque... Eh, me gusta esa posibilidad de cambiar de lugar, eh, de cambiar el, de mundo para escribir un cuento y luego otro mundo para escribir otro cuento, eh, siento que a la edad que tengo, que ya voy a cumplir este 50 años a, fin de, a, fin, a fines de este año, eh, es como una, una posibilidad que te da de ir como agarrando, digamos, pequeñas pequeñas, como ir cosechando algodón en un campo de algodón e ir recogiendo pequeños capullos, ¿no es cierto?, para, para, para separar las hebras y hurgar allá adentro, entonces eso, eso me parece muy, muy interesante, muy importante, digamos, para mí. Creo que eso es lo, lo, lo, más, que, lo más interesante que puedo decir respecto del libro, eh, he tenido un apoyo muy importante para mí por parte de la editorial El Cuervo, me parece que me he sentido por primera vez editada, ¿no es cierto?, una persona en la editorial que lee, que te devuelve, que opina, que, que corrige, que enriquece eh, lo que estás queriendo decir, y ese, ese apoyo ha sido sumamente importante, me parece que es muy justo decirlo también acá, porque eh, todos sabemos y todas sabemos que Editorial El Cuervo trabaja eh, desde una exquisitez que le da mucho valor al, al objeto libro, ¿no? Que le aporta valor al trabajo que hace una con eh, un sentido, digamos, estético y de mucho cuidado eh, con el trabajo que hace una. Así que, eh, muchísimas gracias El Cuervo, y bueno, de nuevo, muchísimas gracias por este espacio a Bui guaso también, y por supuesto a Cristina Rivera Garza, me parece un lujo que, que puede estar esta noche con, con todos nosotros y nosotras. Eso por mi parte, Fernando. Gracias, Claudia. Eh, solamente recordarle a la gente que nos está viendo que nos pueden dejar sus preguntas, sus comentarios ahí en el chat. Eh, para quienes no están acostumbradas a la plataforma hay una burbujita abajo, eh, si está en la Compu sale la barrita, en el igual. Eh, y nada, nos pueden ir dejando sus preguntas. Al final igual vamos a tener un sector en el que les vamos a pasar todas sus inquietudes a, a las autoras para que puedan tener una conversa mucho más íntima y más directa. Dale Fer. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, Cristina. Y de nuevo agradecerte y disculparme por mi insistencia para que estuvieses con nosotros y nosotros esta noche. Eh, Cristina ya nos había visitado acá en La Paz, hace ya casi tres años, eh, otra vez siendo muy generosa con la invitación que le habíamos cursado por entonces. Y bueno, Cristina eh, Rivera Garza es una escritora mexicana muy reconocida y respetada eh, en todo el continente y en otros idiomas también a los que ha sido traducida. Ella es originaria de Matamoros, en Tamaulipas. Eh, tiene una extensísima obra, más de 20 libros, en los que se podría destacar, eh, por ejemplo, eh, Nadie me verá llorar, La muerte me da, La guerra no importa, y ese libro hermosísimo sobre Rulfo, eh, que circuló justamente cuando, cuando ella llegó por acá, que se llama Había mucha niebla o humo o no sé qué. Eh, de nuevo, muchísimas gracias, eh, Cristina, por por acompañarnos esta noche para hablar del libro de Claudia. Ok, bueno, buenas noches a todos. Eh, eh, la agradecida soy yo. Eh, estoy muy contenta de poder estar aquí celebrando este libro, eh, que, que a mí me ha impactado muchísimo. Y ahorita les voy a explicar por qué. Pero antes de eso, uh, tengo que decirles que adoro el catálogo, el catálogo del cuervo, me parece una editorial que está uh, haciendo propuestas muy uh, contemporáneas eh, y, y de suyo interesantes en el contexto de, de la producción editorial en América Latina, como dijo... Um, Claudia, eh, eh, se nota el gusto por el libro, hay, una, hay un cuidado, no solo por lo que está adentro, sino también por el objeto libro en sí, ¿no? eh, eh, el diseño por ejemplo de este libro, yo creo que le da el clavo en muchas cosas acerca de lo que está tratando, o desde mi punto de vista de lo que está tratando de hacer eh, Claudia Peña Claros aquí, estos árboles que se transforman en cuerpo humano ¿no? a través del, del, de los pulmones, eh, estos, estas raíces, que son a la vez parte, una entidad no humana, pero al mismo tiempo una entidad humana, creo que es parte, es, es uno de los elementos eh, de reto, de retos más interesantes que, que atraviesan los cuentos de este libro. Eh, les cuento, yo, yo no sabía absolutamente nada de Claudia Peña Claros antes de leer este libro, entonces era, era la, creo yo, la, la mejor lectora en ese sentido. No sabía si era buena, si era mala, si, qué se había dicho de ella o no se había dicho, simplemente... Llegó este libro hermoso a mis manos, me lo entregó Claudia misma, eh, se vino conmigo en mi maleta eh, y tardé un tiempo en llegar a él eh, y cuando leí ese primer cuento magistral, me parece que es Destello, eh, no pude dejar de leerlo y no he podido dejar de recomendarlo desde entonces. Entonces hay, eh, es un cuento que les he dicho a mis alumnos, me parece tan magistral como en otro registro y con otras eh, herramientas, pero igualmente importante como el huésped de Amparo Dávila, por ejemplo, que, que, que se lee muchísimo, al menos en, en, en México. Eh, me gustaría que se leyera en más, en más lados. Amparo Dávila es una escritora fundamental del medio siglo mexicano, medio siglo XX mexicano. Acaba de morir hace poco, eh, a una edad avanzada, noventa y tantos años, y su obra... Uh, como la de muchas mujeres escritoras del siglo XX eh, sufrió de falta de cuidado, falta de negligencia aparte parte de los lectores cosa que a últimas fechas eh, uh, ya no acontece tanto especialmente eh, con cuentos como el que les mencionaba El huésped que lo encuentran gratis por cierto en internet y les digo, de manera, uh, con, con distintas herramientas y en registros distintos me parecen igualmente magistrales estos cuentos voy a decir tres cosas para empezar, porque yo sé que quieren hablar más con, con Claudia y hacerle preguntas directas a ella, pero hay tres cosas que me parecen eh, que, de hecho estoy escribiendo, eh, empecé a escribir un artículo un poquito grande sobre, sobre, este, sobre este volumen y parte de lo que estoy tratando de discutir ahí son tres cosas. Uno me impresiona, que, eh, que Claudia se está llevando la forma del cuento lejos eh, o más o menos lejos, no necesariamente aparte, pero lo está sacando de, de la ciudad, de los centros urbanos y se está mudando con el cuento a zonas rurales, al campo. Eh, que no creo que hayan tenido una, un protagonismo tan grande en las letras latinoamericanas desde el siglo XIX, ¿no? Cuando todas estas eh, narraciones sobre el llano o sobre la selva iban más bien eh, de la mano de nociones de barbarie y civilización, ¿no? Como, como el Facundo en, en la literatura argentina. Pero me parece que este regreso a lo que algunos eh, eh, especialistas llaman nuevas ruralidades, eh, evidentemente va mucho más allá de esta dualidad entre barbarismo y civilización, y nos ofrece, creo yo, un montón de, de, de preguntas y de interrogantes sobre el campo y lo rural como un territorio, ¿no? Es decir, como... como un, una noción física, material y política de, lo que, de las múltiples fuerzas que atraviesan esta vida que se da en, los, en las limítrofes entre la ciudad y en el campo, ¿no? Entre estas, estas periferias urbanas, pero también en el, en el mundo rural en cuanto tal. Pues yo creo que ahí, eh, con, con un montón de personajes que no han sido los personajes este, centrales en, en, en, en la literatura, hablo latinoamericana pero quiero decir en español en general, creo que ese, ese es el primer gran uh, revuelo que ocasiona este libro que lo hace eh, de una manera, este, como decía, este, fuerte, eh, sin pedir permiso, mostrándonos eh, lo bien que se puede investigar y explorar este otro mundo que en general la literatura, uh, eh, diría yo, del siglo XX, este, eh, muy concentrada en las ciudades, muy concentradas en hechos urbanos, habían un poco uh, dejado de lado. La otra cosa tiene mucho que ver con lo que decía Claudia hace ratito, de su, su increíble, pasmosa capacidad de descripción, que va muy de la mano con lo que eh, a mí me gusta llamar una una uh, noción de materialidad uh, radical. Sí, es la materialidad de todo lo que nos rodea, ¿no? De un mundo en el que hasta la, el más pequeño insecto y cucaracha merecen una atención desmedida, ¿no? Y es la materialidad del lenguaje también, este, y como lo demuestra en ese primer cuento. Cada mayúscula o falta de mayúscula, cada puntuación, cada espacio en blanco en el texto, cada, cada, cada corte en el párrafo, todo tiene significado. Todo ese el ritmo que le impone... Es la materialidad de la palabra en cuanto a sonido, pero también la materialidad de cómo las palabras están ah, desplegándose en la hoja. Eh, es decir, hay una, hay una, ah, digo, una, una materialidad radical aquí en, en, en todos los aspectos, y se nota. Eh, eh, casi no pasan muchas cosas, ¿no? En términos de acción en los cuentos, pero todo está pasando, porque eh, la observación de Claudia... Es detallada, es inmisericordia, ¿no? Es eh, eh, afecta y está afectada por, por todo lo que constituye el, el cuento en sí. Eh, eh, y tal vez por eso yo decía que el, el, el, el primer cuento, no quiero, no quiero decir de en qué termina ni nada, pero creo que no estoy eh, descubriendo eh, el final si digo que tiene que ver con la muerte, ¿no? Algo de lo que nos vamos a dar cuenta no al inicio del cuento, sino conforme el mismo personaje está entendiendo esta cosa inexpresable, inconcebible por la que pasa. Nosotros lo acompañamos casi al mismo tiempo. Eh, eh, viajando con él en esta especie de, de tomar conciencia del viaje que está, o de la experiencia por la que está pasando su cuerpo, ¿no? Y, y me recordaba mucho en ese sentido, eh, no sé si, si se acuerdan del de último libro que escribió Marguerite Duras, eh, que se llama, creo que se tituló, uh, en inglés lo, pusieron, lo tradujeron como No More, uh, esto es todo, creo que lo trabajaron en español. Eh, es, es un cuento eh, en el que yo cuando lo, es un libro, eh, cuando lo leí en su tiempo hace ya años, dije, wow, well, nunca había estado yo tan cerca de la muerte, ¿no? Porque se va a, a través de la misma descomposición del lenguaje, a través de una sintaxis que se va diseminando, etcétera. Uno eh, eh, el cuerpo del lector está pasando por, por esa, esa manera de ir cayendo ¿no? de, del, del cuerpo hacia, hacia la muerte. Y creo que algo similar, está nos, eh, la travesía por la que atravesamos la travesía por la que atravesamos. Ok, disculpa, me estoy pensando en alta. Esa travesía la que nos invita, a Claudia, tiene mucho que ver eh, con esta capacidad del lenguaje, la capacidad de la autora y su trabajo con el lenguaje, para irnos... Eh, eh, eh, para compartirnos físicamente, una vez más materialmente, esa experiencia. entonces Por ahí en el artículo que estaba escribiendo decía que eh, desde que leí este libro de Margarita Duras no, no había sentido esta cercanía uh, de la escritura respecto, respecto a la muerte. Y el tercer punto que me parece eh, eh, fundamental aquí, tiene que ver con el punto de vista. Y sí es cierto lo que dice Claudia, hay múltiples puntos de vista en este de, en este libro, al menos dos desde, desde, el, desde la primera persona del singular, al menos dos desde la, de la primera persona del plural, varios eh, que utilizan el, la, la tercera persona. Y una de las, de las cosas que estoy tratando de argumentar en lo que estoy escribiendo es que, que Claudia está trabajando en, una, en un territorio, en una región que es de lo impersonal. No en el sentido de que no sea íntimo, no en el sentido de que no nos afecte como algo uh, profundamente eh, humano y más allá de humano, o más acá de humano. No, no, no en, ese, en ese sentido, sino en el sentido de que problematiza uh, nuestra noción de persona. ¿no? Eh, la, eh, estoy utilizando aquí algunas ideas que, que, que manejan Alberto Moreiras en un librito chiquito que se llama Infrapolítica. Eh, en donde hace un argumento de que es, eh, de que solo a través de, este, de, la, de la formación de este espacio impersonal podemos uh, um, pensar críticamente, más allá de la diada de la, de la persona que siempre, impli que siempre implica uh, por contraposición la idea de la no persona, ¿no? esta cuestión impersonal nos ofrece la posibilidad de trabajar con uh, sujetos que no han sido capturados políticamente. Eh, es decir, en una especie de, de, de, de crítica radical también con nuestro entorno. Y creo que algo así... Eh, que la, la, el énfasis en la materialidad, en la facticidad de los cuentos eh, y la manera eh, en, que, en que la autora está viendo todo con un detalle, eh, les decía yo, cuidadoso y cruel casi al mismo tiempo, creo que nos conducen a esto. Son historias profundamente íntimas pero que eh, parten de una experiencia que no ha sido capturada todavía. Su, su, su trabajo con el lenguaje de hecho creo que va en el sentido de evadir a la captura y de a partir de ahí adentrarnos junto con ella en una travesía que es totalmente única en las, en las letras eh, en español en el mundo de hoy. Eh, creo que... Me gustó mucho el libro, la verdad. <risa> Muchas gracias, Claudia, por escribirlo. Yo creo que le podemos ir sacando más y más. Este, estoy trabajando en los, en los ejemplos eh, eh, que quiero usar para, para lo que estoy diciendo, especialmente en los puntos de vista. Pero, por ejemplo, ya para terminar, me, me llama mucho la atención eh, que un, un texto, sus dos últimos textos, el del Dios, y el, al que te referías hace ese puerquito, y el de bosque, son textos que terminan en una especie de fusión del cuerpo humano con, con una naturaleza uh, uh, mal comportada, ¿no? El, el, el, la inundación en un cuento y, y el, lo que llaman el bosque, el monte, ¿no? En, en el otro. Pero en la primera, en el, en el Dios, que es una narración que empieza en... Um, que varía, Pero ¿no? que es una narración en tercera persona, no, la despertó la luz, el aliento tibio en su frente. Ajá. Eh, eh, cuando, cuando ocurre esta fusión con el agua, a, hacia el final del texto, es una decisión que la niña toma, ¿no? este, guarda un, una pequeña grumos de pan en la bolsa está oyendo, viendo cómo los caballos jóvenes sí lograron huir pero no los caballos viejos no las vacas pesadas está viendo nada más algunas copas de los árboles etcétera y finalmente no teniendo otra salida eh, ay bueno, les estoy espero no estarlas matando los finales o sea, vale la pena leerlos porque son cuentos que no se leen por el final son cuentos que se leen desde principio a fin con, con igual atención no son cuentos, quiero decir Cuyo, cuyo poder recaiga nada más en la anécdota, es, es un cuento cuyo poder está diseminado en un montón de estrategias narrativas de principio a fin, ¿no? Entonces me parecía que esa fusión eh, que permite la tercera persona es muy distinta a la fusión del último cuento, que es, la, es el nosotros, es sobre todo nosotros de repente atravesado por un yo y de repente atravesado por un él, ¿no? Pero, pero la, la, la figura que nos lleva, el punto de vista que nos lleva hacia adelante es el del nosotros. Y es un nosotros que se torna asfixiante. ¿no? Es un nosotros que finalmente eh, es letal. Eh, eh, los, los hombres que están perdidos en el bosque eh, de alguna manera se ven tragados ¿no? por, por las hojas muertas las hojas podridas que hacen que desaparezcan las huellas este, vemos a este monte un poco cerrándose eh, eh, alrededor de ellos y, y, y ofreciendo una fusión que es letal ¿no? pareciera ser que esa fusión del nosotros en este sentido es una fusión letal mientras que la fusión que parte de la tercera persona, que es letal también, este, este, porque bueno, la niña está nadando y, y no está nadando, digamos, en un sentido de divertirse, ¿verdad? Pero es una decisión, es después de todo una decisión que ella toma, es decir, el salto que da es una decisión que ella toma. Y en este sentido, eh, creo que podría verse, eh, y aquí estoy pensando también en, en las ideas de Moreiras, esta posibilidad de contar una historia que es plural, pero que es contracomunitaria, y no en el sentido, eh, digamos, eh, conservador eh, o derechista, sino al contrario, en el sentido que nos ofrece una posición, una posición incluso más crítica ¿no? uh, que, una, que, que este nosotros eh, asfixiante eh, eh, cuyo abrazo letal eh, concluye el libro, ¿no? Entonces creo que ahí hay una posibilidad de ir pensando en, en cómo el uso de estos pronombres, de estos puntos de vista, nos ofrecen la posibilidad de una historia contracomunitaria y de una historia comunitaria, ¿no? Con sus consecuencias en términos de la capacidad de estar críticamente sobre nuestro mundo, ¿no? Eh, a mí me parece, eh, eh, digamos, que, que escribir es parte de esto, es parte de, de hacernos de armas para, para vivir críticamente nuestra experiencia en la tierra y creo que hay muchas de esas armas, muchas de esas herramientas dispersas aquí de múltiples maneras en los árboles y entre otras múltiples cosas por eso sigo recomendando muchísimo este libro lo celebro el día de hoy y celebro sobre todo que ya esté también en ebook e este, eh, más y más personas lo deben de conocer me encantaría Ver este libro traducido al inglés, yo creo que nos ofrece una visión uh, muy única, muy particular de lo que se está haciendo uh, desde Bolivia, ¿no? este, pero más generalmente desde el español en, uh, en las letras de hoy. Así es que muchas gracias, Claudia, y muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a Guaso y a los que hacen esta convivencia posible. Ahí está. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Y algo. Michu. Gracias, gracias a todas. Eh, bueno, ahí tenemos un par de preguntitas. Eh, la primera nos llega de Claudia Michel, dice, quisiera preguntarle a Claudia, ¿qué piensa ella de la cercanía a la poesía que le han atribuido con la publicación de Los Árboles? Gracias, Claudia. Eh... Digamos que no tengo nada que objetar al respecto porque eh, me parece que eh, parte, digamos, del proceso de la escritura del libro fue también eh, una reflexión muy larga y muy eh, desafiante para mí respecto del eh, lenguaje, ¿no? Es decir, eh, hay, hay... tengo la sensación de que eh, eh, ciertas cosas no se pueden decir con las palabras de siempre. Eh, y hay, hay, hay ciertas, ciertas condiciones o ciertos eh, sucesos que eh, no es suficiente decirlos de cualquier otra forma que no sea la literaria y la poética, es decir... Hay, hay, hay cosas que nos suceden que no admiten otro lenguaje que no sea el de la poesía, para, para poder ser dichas en, en todo lo que tienen de, eh, de, de, de perturbadoras o de, o de complejas. Eh. Entonces, eh, uno de los desafíos de cada uno de estos cuentos eh, pasó precisamente por... Eh, Cómo, cómo decirlo, ¿no? Eh, cómo, cómo, ¿Cómo hacer que las palabras parezcan siempre nuevas, escapando, digamos, de los lugares comunes? Eh, pero también, también eh, eh, trabajando un poco, me parece a mí, la distancia, ¿no? Eh, una cierta distancia que no sé cómo explicar, porque hay ciertas cosas de, de los cuentos que, eh, digamos, que son como pequeños retazos de, eh, de, de, de aconteceres personales, pero que no, no, no podían entrar en los cuentos mientras fueran personales, ¿no? Entonces, hay un trabajo también respecto de la distancia, no, no sé si... Esto tiene que ver con la con esto impersonal que comentaba yeah. Cristina, ¿no? Ya, yeah, yo creo que sí. Pero hay como una, yo eh, sin, he sentido eh, algunas veces una aver, a, aversión cuando el relato está demasiado cercano a mi realidad, ¿no? Eh, y ese, ese, distancia, ese ejercicio de distanciamiento también tiene que ver con el lenguaje que, que se usa para decir lo que se tiene que decir, ¿no? Entonces sí me parece que, eh, que está relacionado, eh, emplea, digamos, herramientas de la poesía, eh, eh, y, y mmm, hay un esfuerzo ahí por, por trabajar el lenguaje, ¿no? Entonces me parece que sí que que tiene algo de, de esto que la gente eh, ha comentado eh, y que, que Fernando también decía al principio, ¿no? Súper. Ahí teníamos un comentario de Marcela Rivera, eh, que dice, maravilloso viaje de palabras, creo que ahí un eh, poquito hablando sobre el libro de Claudia y también la intervención de Cristina. Y tenemos una pregunta más de Bernardo Paz. Dice, una pregunta para Claudia. Tu obra tiene un movimiento fuerte, como un latido, oscila entre espacios muy abiertos, como el bosque en destello, y muy cerrados, como cuarto. En tu narrativa, ¿consideras esto parte de la nueva etapa de escritura de la que hablabas al principio? ¿Será parte de esta nueva forma de abordar las descripciones? Sí, sí. Eh... Yo pienso que mmm, los espacios, eh, lo que pasa es que cuando hablamos de espacios no, no estamos hablando solamente de un, de un lugar, ¿no? Estamos hablando de los olores, estamos hablando de eh, la brisa, si hay o no, estamos hablando de los sonidos, estamos hablando de lo que se siente estar en ese lugar. Eh, y me parece que eh, los, los lugares en los que, en los que nos detenemos en ciertas oh, etapas de nuestra vida, es como que nos atraviesan también, ¿no? Los lugares nos atraviesan, los lugares nos eh, conforman, conforman la experiencia eh, que atravesamos. Um, yo recuerdo, por ejemplo, cuando era chica, en un viaje que hicimos con mi hermana y, y un señor mayor amigo de mis padres, el espacio era angustiante, era profundamente angustiante, era inenarrable casi. Eh, era un viaje que hicimos en, en una lancha, a muchos kilómetros, en, en donde jamás habíamos estado, y estábamos las dos solas y éramos muy pequeñas, y... Ese, esa, esa sensación de que, de, de, no sé, me parece que me, me, me sigue como perturbando ¿no? la, la, el poder, el poder eh, de los lugares, el poder de los territorios que vas atravesando. Es decir, si tú vives en un cuarto, no que es tu cocina, tu comedor, tu, tu, tu escritorio, tu taller eso atraviesa toda la experiencia que vas a tener ahí. Define define toda la experiencia que vas a tener ahí, en, en ese lugar, ¿no? Entonces pienso que sí, los espacios, eh, hay que detenerse. Yo, yo procuro detenerme en los lugares porque, porque atraviesan todo, ¿no? Definen todo. Eh, entonces sí, me, me, interesa, me interesa seguir trabajando los espacios como una fuente de, eh, de la historia misma, ¿no? La historia misma está definida por, por los espacios donde suceden y también lo que yo aprendí, digamos, personalmente, es que eh, ya viendo, viendo un poco a la distancia ese cuento el Dios, cu que cuentan una niña en medio de una inundación se queda completamente sola, me pareció súper interesante que mi cabeza eh, piense así, el duelo que ella estaba realizando en ese momento, ¿no? Como una inundación que lo llena todo. Eh, entonces esa, eh, es, esa, esas eh, sensibilidades me parecen... Eh, muy necesarias de trabajar, muy necesarias de, de, de como de darle forma, de ir trabajando de a poco, ¿no? ¿Qué, qué pasa acá? ¿Qué, ¿Qué me está diciendo esto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo define este, este, estos, estos hilos, digamos, cómo van armando eh, la, la historia? Me parece que sí tienen, tienen mucha importancia. Super Claudia, gracias. Eh, Tenemos otra pregunta más. De Raquel Romero. Nos dice, Claudia, en tu trayectoria la palabra te ha acompañado como una compañera de transformaciones personales. ¿Consideras que hay hitos en este proceso? Ah, yo creo que sí, yo creo que sí hay hitos eh, respecto, de, respecto de la palabra, ¿no? Eh, me parece que la palabra es... Eh, es decir, he aprendido en los últimos años que las palabras hacen la realidad, ¿no? Es decir, las palabras definen la realidad. Y es increíble cómo en los lugares eh, más eh, impensados es la palabra, el arma, por decirlo de alguna manera, es la palabra, la herramienta que te permite o no eh, lograr los objetivos, ¿no? Pero además... Eh, lo que yo eh, siento es que no, no sucede hasta que no puedas decirlo. Y para decirlo tienes que, es decir, poder decir lo que sucede es el resultado de un viaje muy trabajoso y largo. Eh, yo siento que lo que está pasando ahora, por ejemplo, con la pandemia, con todo lo que está pasando en nuestro país, no, no, siento que no puedo decirlo, que no, que no he encontrado todavía la forma, las, las herramientas, la, las combinaciones para decirlo, ¿no? Eh, seguramente eso va a tardar años en, en concretarse, pero sí... Eh, y me parece que ahí está la importancia también que muchos de nuestros gobiernos no han, no han mostrado para, para los procesos culturales, por ejemplo, ¿no? Qué importantes son las manifestaciones artísticas para poder decirnos a nosotros mismos, en toda nuestra complejidad. Eh, me parece que ese ha sido un gran error de los últimos años, ¿no? No haber tomado en serio la expresión artística y la necesidad que tenemos los seres humanos de eh, decirnos a través del arte, eh, eh, sí, la palabra ha la palabra marcado hitos en mi vida, ¿no? En, en el sentido de que cuando puedo decir algo ya es, es porque ya se está transformando todo de nuevo y, y empieza a moverse todo de nuevo. Aquí tenemos otro comentario de eh, Marcela Rivera, dice Claudia, Comentarte que justamente ayer, reformulando una obra que iba a materializar, se me vino lo que comentas ahora. Siento que no estoy sola en pensamiento. Como mencionaste, tuve que hacer primero el ejercicio de aislarme de mi realidad, de mi bolivianidad, para ejecutar. Hermoso poder coincidir ahora escuchándote. Gracias. Gracias. Sí, gracias, Marcela. Yo, yo... Eh... He sentido un poquito eso también, por ejemplo, cuando leía el trabajo de, de Cristina Rivera eh, sobre Juan Rulfo, ¿no? Eh, me parece que, Cristina, eh, también trabajaste como una manera de decir, ¿no? Es decir, no es un ensayo, no es una, una obra de ficción, eh, pero es, ¿qué es lo que yo siento cuando leo la obra que escribiste sobre Juan Rulfo? Es como una necesidad, es como un, eh, la necesidad de expresar el infinito deseo de poder estar cerca de, de ese autor, ¿no? eh, Y a mí me gustó mucho porque yo, eh, es decir, es como que te das cuenta de que tú sientes también esa misma necesidad. De, de acercarte, de, de, de poder estar al lado, ¿no? Uh -huh. eh, y, y para poder lograr eso, eh, hay, que, hay que buscar, hay que trabajar el modo, hay que ir más allá de lo que uno sabe, ¿no? Me parece que el, la literatura es un... Es, eh, no es solo el impulso, ¿no? Es la disciplina, es la... Es la eh, comprometerte con ese trabajo que ves por adelante y que no sabes cuándo se va a acabar, pero que lo tienes que hacer. Eh, y me parece que esa comprensión de la literatura como un trabajo exigente, exigente de, eh, de detalle, de perfección, eh, me ha permitido eh, escribir esto, ¿no? Es decir, me ha permitido eh, saber, saber poder aprender, poder aprender, lo que necesitaba, digamos, para, para decir esto y darme cuenta de que, de que hay cosas que, eh, que me va a costar de mucho, mucho, mucho eh, poder decir, ¿no? Eso me parece fantástico, me parece maravilloso, es un ejercicio intelectual este, muy, muy, muy desafiante. Súper. Aquí Bernardo Paz nos comenta. Dice, el libro tiene un epígrafe belísimo de Augusto Wall. ¿Será que nos puedes contar un poquito de esa lección? Ah, yo yo eh, hice un tiempo teatro. Era actriz de teatro cuando era muy joven. Okay. Y mm, eh, me gusta mucho, yo pienso que el teatro, la práctica del teatro, la actuación nos enseña muchas cosas eh, que, que, que todos y todas necesitamos. El epígrafe de Augusto Boal dice, eh, todo lo que pasa, nos pasa por primera vez siempre, ¿No? Es esta, esta sensación de que, de que todo pasa por primera vez todo el tiempo. Eh, y es un principio, también pienso, del teatro, ¿no? Cuando, cuando tú estás actuando, puedes actuar la misma obra 100 200 veces, y siempre tiene que ser la primera vez. Y eso te permite descubrir en las historias que estás actuando, siempre cosas nuevas, y, e ir profundizando en, eh, en lo que el texto está intentando eh, decir. Mm. Con ese, con ese detalle, con esa atención con la que vivimos la primera experiencia de cualquier cosa, eh, me parece que también es necesario escribir, ¿no? Con esa prestancia, con esa atención, con ese tener todo el cuerpo atento, viendo qué es lo que pasa, viendo cómo pasa la primera vez esto que, que nunca había pasado. Eh, me parece que eso, eso, eso permite escribir. Gracias, Claudia. Eh, yo quería preguntarte, junto con Fer, eh, al comienzo nos, nos comentabas que este libro había sido como que la primera vez que te sentiste realmente editada. Entonces, quería que nos comentes cómo ha sido tu experiencia en el proceso de edición, y ahí tal vez eh, pueden intercambiar algunas cositas con Fer, ¿no?, eh, respecto al, al proceso mismo en, en este libro. Eh, bueno, lo, lo primero que, que me, digamos, me, me gustó mucho de, de Fernando, porque yo, yo ya tenía, digamos, para mí el, el libro ya estaba terminado, y le digo a Fernando, este, le paso, ¿no? Y le digo, ¿qué te parece si lo, si lo puedes publicar? Y él me dice, sí, claro, eh, pero al año que viene. <risa> faltaba. Eh, estábamos en abril, creo, y me dice, el año que viene, porque todo este año ya lo tengo programado. Y digamos que fue muy sufrida su respuesta, pero me encantó, me encantó que tenga todo el año programado y que, y que diga, no, no puedo, te, tenemos que hacerlo al año, para darle el tiempo, para, para dejar que se airee también, ¿no? para dejar que se vaya ventilando, para dejar que se aleje y vuelva al, al momento de, de hacer la edición. Eh, eso me pareció como un rasgo de profesionalismo que me hizo confiar mucho en el trabajo de, de la editorial El Cuervo. Y luego ya cuando empezamos a, a revisar el texto, ciertos pequeños detalles, eh, no me acuerdo ahora exactamente, pero por ejemplo en el uso de los verbos, ¿no? Hay, y yo lo aprendí eso con la corrección de Fernando, la importancia que tienen los verbos en ese trabajo de descripción. Eh, no es lo mismo, por ejemplo, eh, caer que trastabillar, tropezar, uh, derrumbarse, ¿no? El verbo que elijas de, puede describir mucho y, y, y define mucho el ritmo, el, digamos, la sensación que va dejando el texto. A quien, lo, a quien lo está leyendo, ¿no? Y me gustó, eh, unas, dos o tres observaciones que me hizo Fernando respecto de los verbos, que yo tenía verbos demasiado básicos ahí, y, y él puso una recomendación de verbos, digamos, más eh, enjundiosos, ¿no? Eh, y luego otras correcciones más que me permitieron, o sea, me, me, me gustaron mucho, le dio mucho valor al texto. Yo agradezco la generosidad de Claudia y de, de Cristina. Eh, pero Son inmerecidas porque somos un equipo, ¿no? Aquí trabajamos mucha gente, cada quien hace eh, lo suyo. Y en el caso de eh, mi labor como editor del libro de Claudia, ha sido simplemente de un corrector de estilo, la verdad, porque eh, me parece cuando un libro ya, ya está ya está parido y ya se para solo. Lo que hace un editor es, es eso, ¿no? Corregir como un corrector de estilo, es, eh, detalles eh, mínimos y básicos, eh, pero el libro de Claudia ya, ya, estaba, ya estaba listo para estar en el, en el... entre los lectores. Es cierto que nos hemos demorado y era verdad. Nosotros teníamos hasta octubre del año pasado, nosotros nos movíamos. Con, con planes más o menos a tiempo, cumplidos a tiempo, y desde entonces eh, ya no, ¿no? Ya los planes eh, no, no se pueden cumplir, pero sí, en, en su momento trabajábamos programando nuestros lanzamientos porque somos una editorial pequeña eh, que trabaja siempre desde la escasez, digamos, de recursos, y nos gusta nos gusta darle a cada libro el espacio y el tiempo que merecen y, y por, eso, por eso ha sido la demora, que en otros casos también, incluso con otros, otros libros, ha sido mayor. Y siempre yo agradezco. Como digo, eh, me conmove mucho recibir eh, halagos, pero es su, todo un equipo, como siempre, ¿no? Sí, es un equipo. El, la, las portadas maravillosas que tenemos son gracias a, a Leandro Escobar. Eh, mi compañera Paola Bachelet hace muchísimas cosas, la página web, diagrama los libros, eh, teníamos aliados como, como muy guaso, eh, estábamos con muchísima gente y creo que esa es la riqueza eh, de, de hacer esto, ¿no? El, el contacto y, y, y los puentes que se cruzan con, con otros talentos. Qué lindo. Eh, gracias, Fe, gracias, Clau. Eh, no sé si Cristina quisiera agregar algo más, ya para ir cerrando. De hecho, tengo ya. una pregunta, fíjate que sí. Adelante. Eh, eh, a ver, eh, desde el libro, desde el primer cuento de este libro, hay una apuesta por, por, por la percepción. Hay ahí todos los sentidos en juego, ¿no? Como bien lo decías hace rato, cuando hablamos de territorio, eh, Digo más territorio que espacio, pero no solo hablamos uh, eh, de lo que está arriba, sino también de lo que está abajo. Hay procesos de excavación, por el aire van las ondas, del sonido, etc. Hay muchas cosas a las que hay que poner atención. Y lo dices muy bien en ese primer cuento, ¿no? Finalmente es una inmersión, es un proceso eh, complejísimo de percepción. Y me, eh, otro momento en el que creo que funciona muy bien, es en, creo que es el segundo cuento, el de la perra. Ajá. Se llama Lazos, ¿no? No, sí, que una de las cosas que yo te comentaba desde la vez que tan generosamente fuiste a nuestro salón de clase también por, por, por Zoom, ¿no? Virtualmente, era que, por supuesto que hay ejemplos en la, en la literatura universal uh, de esfuerzos por um, eh, meterse, digamos, en el sistema de percepción de seres no humanos, ¿no? Eh, animales, Creo que más comúnmente ahora plantas, seres inorgánicos también, rocas, etcétera. Creo que hay una, hay una curiosidad conforme vamos viendo las consecuencias del capitaloceno, ¿no? la, la, la voluntad de los autores de, de, de, de centrar la experiencia humana y de poner en el mismo, en el mismo balance ¿no? las perspectivas, las percepciones ¿no? de estos otros otros seres no humanos y aquí en el de lazos pues vemos a, a, a la perra que va por todos lados me llama mucho la atención eh, que ahí todo tu esfuerzo de descripción logra algo que no todo el mundo logra que es no volver ese punto de vista otra vez antropocéntrico pues ¿no? o sea, este es este es una este es un animal que ve todo digamos desde su altura que pone un montón de atención a cosas eh, que no son necesariamente las cosas que una persona humana tendría que revisar, etc. Me parece que, está, que es gracias a, esa, a ese detalle eh, eh, exhaustivo que, que se produce este milagro, ¿no? De pensar que realmente estamos logrando ver el mundo desde, desde, desde, desde un eh, ente con el que no tenemos, digamos, la familiaridad que podemos tener nosotros como parte de una especie. ¿No? aunque es igualmente imposible e igualmente difícil bueno este, la cuestión es que me acordaba justo ahora de otro de los libros contemporáneos eh, eh, que ha salido de Colombia recientemente, uno de Pilar Quintana se llama también La perra eh, hay perras también en tu último en el cuento del de, de el Dios ¿no? eh, esta, sí. esta fabulosa manera esta última palabra las perras leales esperándolas en el agua no, no solo entusiastas sino leales no sé, me pregunto, me gustaría si leíste lo de Pilar Quintana, si leíste la, la novela La Perra, o, si, o con qué otros trabajos, digamos, estás tú en diálogo, uh, qué otras cosas tienes en mente cuando te propones hacer este salto, a uh, Digamos, ya te lo digo, yo creo que es, esto es parte de las cosas eh, imposibles que se propone la escritura, no dejarnos ver el mundo a través de los ojos o el sistema de sentidos de alguien más. Decir, no, no lo podemos hacer, pero la escritura eh, nos hace entrar en este contrato como si fuera posible. Sí. Eh, y cuando nos vamos hacia, hacia el perro, hacia la planta, estamos dando un salto todavía más lejos, todavía, es un reto todavía más grande. Entonces mi pregunta es, ¿con qué te armas para entrar ahí? O sea, ¿qué otras lecturas, qué otras interrogantes, desde qué otros uh, campos del saber o de la experiencia uh, uh, se, se confabulan para que Lazos pueda existir como cuento en este, en este texto? Um, yo creo que aprendí mucho del obsceno pájaro de la noche, de Donoso, uh -huh. con uh -huh. la perra amarilla, ¿no? Okay. Eh, hay, hay hay, en ese libro una cierta, un cierto como, siento yo, como un cierto eh, transitar, digamos, ¿no? Una cosa que siempre vuelve, pero que te da esa sensación como de algo no planificado y que va ocurriendo, y como ese vagar, digamos, de la perra. Eh, ahí yo reconozco también, digamos, un aire de Jack London, con esta, con esta cercanía que tiene, eh, no me olvido nunca, no, no lo sé citar muy bien, pero Jack London creo que es en el, en el llamado de, de los salvaje, que dice, eh, describe a un cachorro de lobo que eh, un buen día emprende una cacería, su primera cacería, no uh -huh. y, y la, el ímpetu que siente, porque él estaba siendo lo que... ...tenía que ser algo así, ¿no? Que él, que él estaba... es decir, de, dice algo así como que ninguna bestia siente... Eh, eh, ...o sea, la bestia siente la, la mayor fuerza cuando está haciendo lo que está llamada a hacer, ¿no? Es, eso me, me provoca mucho esa frase, esa descripción de Jack London... Y eh, yo creo que ahí está un poquito Steinbeck también con Las uvas de la ira, me, me conmocionó, porque en esta novela, Steinbeck, eh, digamos, un capítulo habla sobre la naturaleza, el siguiente capítulo sobre lo que pasa con sus personajes va intercalando, ¿no? Y uno de los capítulos, que son unas tres páginas, habla sobre una tortuga que está cruzando la carretera. Ya, yeah, ya, yeah, mm. ¿No? Y otro habla sobre cuando están avanzando en la movilidad y, y van matando los insectos que chocan contra el vidrio de la camioneta. En ningún momento uno piensa que eso está fuera de lugar. Uh -huh. eh, o sea, en ningún momento te detienes a decir y a mí que me interesa que la tortuga esté cruzando la carretera. Porque eso tiene algo que ver con la historia, no sabes qué no lo entiendes racionalmente, ¿no? Pero lo entiendes de otra manera. No lo entiendes con tu cabeza, digamos, pero lo entiendes. Entiendes que es parte orgánica de lo de lo que se está queriendo decir. Entonces, me parece que esos son los tres, digamos, las tres fuentes para, para ese cuento. Ya, yeah. fabuloso. No me esperaba ni a London ni a Steinbach, pero qué bien, qué fabuloso. Steinberg es <risa> mi favorito. <risa> Me sirve para mi artículo que estoy escribiendo, me estás dando armas ¿sí? para hacer bien, la, la conversación. Gracias, no, gracias a vos, María, Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristina. Eh, gracias, Claudia. Creo que ya no tenemos ahí más inquietudes del público. Un mensajito de Pilar. Pilar Uriona nos decía, muchas gracias por este momento tan regenerador. Y por todos los mundos y territorios abiertos por las panelistas, la editorial y quienes impulsaron la idea. Saludos cordiales, Pilar. Gracias, Pilar. Gracias, no, gracias a ustedes. Bueno, Fer, eh, cerramos. Muchísimas de, gracias de nuevo a Cristina, a Claudia, a ustedes, Mishu eh, y a todos los que eh, nos han acompañado esta noche. Eh, ha sido una segunda experiencia muy grata para mí, y espero que también para los demás, ahora que uno no puede, no puede estar eh, con gente que, que quisiera estar charlando, al menos, bueno, una hora una hora nos hemos permitido ese lujo. Así que de sí. nuevo, muchísimas gracias por toda su generosidad. Gracias. Antes de irnos, ¿dónde encontramos el ah, libro? Sí. Perdón, Claudio. Bueno, se, se vende mmm, físicamente a través de Delivery con las librerías, el pasillo y eh, lectura. Y como les comentaba, desde hoy pueden comprarlo en nuestra página web directamente en formato ebook. Así ¡Súper! que pueden leerlo ahora, sí. Ya, a seguir celebrando. Yeah. Gracias, gracias por todo. Gracias a todas. Nos vemos la gracias próxima.